Hola, bienvenidos otra vez a Una vida atrevida, aquí son los jodon comentando Bueno eh, Voy a proseguir con dicha serie Y... nada eh, Esperemos que nos vaya bien Vamos a ir dejando cosas porque como si habéis visto el capítulo anterior eh, Encontré... Eh, perdona yo tenía por aquí. Eh, eh, perdona. Yo tenía por aquí mi. mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Joder. Vale. Que eso, que si habéis visto capítulos anteriores, eh, encontré. Eh, encontré una. Un pueblucho polu, un en el desierto. Que lo he Bao. Porque últimamente me va súper este miedo de ordenador. Bueno, hubo un pueblucho del de, desierto. Y encontré. Pues. Comida y demás. Y. La verdad es que se agradece. Voy a dejar por aquí. Porque tiene que estar aquí abajo, ¿no? Es que tiene que estar... No sé por dónde entraba, macho Oye, perdonar. Es que estado andando por un grupo de WhatsApp Disculpad Ya... Uy Lo pongo en vibración y ya está Y bueno Lo que os estaba comentando Que... Bueno, voy a seguir con esta serie Que... La verdad es que muchas veces a aquellos que la han visto O han comenzado a verla No tiene muchas reproducciones Me gustaría que tuviese más Pero bueno lo importante. Es. Que joder, es el por Vale. Claro. Lo importante es. Que. La gente, pues. Poco a poco. Vaya viéndolas. Como ya comenté. Eh... Como ya os comenté anteriormente. Eh. Tuve problemillas, pero bueno, ya se ha todo solucionado arreglado y bastante bien. Así que ahora pues, a ver si ahora, ahora pues nada, voy a quitar esto porque aquí no me gusta nada, porque no sé llegar, entre otras cosas. Y ya lo pongo por aquí. Eh, eh, eh, eh, espero que pase. Y eso, y bueno, eh, ya puedo subir vídeos más largos gracias a la ayuda de un amigo que me ha dicho cómo hacerlo y ahora pues en vez de subir de 15, subir de 20 o media hora o por ahí así que voy a hacer una transacción un momentito, hay que mirar una cosa y vuelvo vale, ya estoy aquí es que no veía, no veía lo que tenía... no veía el tiempo, porque se me había puesto por debajo y me cayó un momento, no deja de grabar y me cayó un momentín, lo siento. Así que ya estamos ahora, pero no entiendo por qué no se me abre bien. Eh, Tú, este lo hay que eliminar. Este. Y nada eh, Espero que os esté gustando la serie Poco a poco iré subiendo Voy a subir, lo he dicho por Twitter Pero como bueno, la gente aún no va a empezar a seguir por Twitter Lo comento por aquí, subiré Grabaré un día si un día no Y el día que grabáis subiré dos vídeos ¿Vale? Subiré dos vídeos por cada dos días Y hasta el momento subiré solamente De Minecraft porque hasta que no me compro nada lo nuevo no puedo Por motivos de años en el ordenador No puedo meterme más juegos y, y seguir andando. pero en cuanto Me compro un ordenador nuevo, que espero que no esté tardando mucho Pues a partir de ese momento Ya pondré por Twitter eh, Aquellas el... Lo que voy a hacer eh, Cada día, ¿vale? Me va súper lagueado Qué asco ¿Veis? Me va súper lagueado, súper mal ¿Que se baja? Y eso. Y... Pero hasta el momento lo siento chicos, pero tengo que a Minecraft porque es. Más o menos me va. Que no me va ni bien tan siquiera. Que más o menos. Más o menos. Me va bien. Más o menos. Así que. Lo dicho. <risa> Perdón. Eh, Subir solamente a Minecraft hasta Nuevo aviso, ya lo pondré por Twitter ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es, pues Vamos a moldar esto un poco Porque hasta que no encuentre La zona Que yo voy a va para hacer la casa eh, Voy a quedar aquí Que aquí me resguardo De todo, en verdad Que por cierto Tengo que mirar porque Si no recuerdo mal en el anterior capítulo conseguí mogollón, mogollón, mogollón de hierro. En el. ¿Cómo es otro? En el. En las pirámides que encontré en el desierto. Así que vamos a verlo. ¿Siete? siete. Siete no puede ser. ¿Solo siete? Ah, claro, era oro, no era hierro, joder. Bueno, siete más. Más, más. He perdido cosas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo tenía... Aquí no hay nada. ¿El otro? ¡Ah! ¡Qué susto! Pues sabía yo que tenía que tener algo más. Ya que tengo que tener más también. Se supone. ¿Ves? Claro. Joder, qué susto me he metido. o digo en serio. Me he acojonado. Eh, tengo previsto subir a un last. Y algún otro... Otro... Juego que ya iré diciendo con el paso del tiempo. Cuando pueda. Eh... Me saldrá cuando pueda comprarme ordenador nuevo, ya iré comentando. Vale, y, y bueno, espero que sigan subiendo los suscriptores porque la verdad es que me, me encanta que suban los suscriptores. Llevo nada no y menos con el canal y ya tengo 5 y la verdad es que eso me da fuerzas para seguir. Y nada, esto voy a poner con la madera por aquí, joder que lento me va, esto también por aquí, esto pues también aquí, aunque para qué, si sí voy a tirar. Los libros importantes que los conseguí en el pueblucho y eso será para un futuro para hacer también encantamientos y bueno, esa serie de cosas. Esto, lo vamos a poner aquí, que por el momento no lo voy a utilizar. Este pico que está en medio del acabado, lo voy a meter aquí. La cámara la tengo que <tose> poner ya, pero ya de ya. Y yo creo que lo voy a poner ahí. Si me deja. No se sé vea que se veía el Optifine, macho, porque seguramente el Optifine dice que cuando se suba a YouTube no hay tanto lag. Mentira como una catedral. Pero así, os lo digo. Y nada, chicos. Eh, ya os dije antes el episodio que cualquier sugerencia que me queráis hacer o cualquier cosa que veáis que he hecho mal me lo escribís o bien en comentarios en el vídeo o vienen en en Twitter, o ya cuando haga Facebook por Facebook, y en fin. Poco a poco iré actualizando porque, claro, como he tenido este percance de que no me ha dejado subir en el otro canal, pues he tenido que empezar otra vez de cero a, pues bueno, a, a empezar a subir suscriptores y demás, pero bueno. No pasa nada. Espero que con el tiempo y los vídeos suban suscriptores. Y nada más Así que Sé que estos primeros episodios son un aburrimiento Lo sé, ¿vale? Lo sé y lo siento, pero Todos los que jugáis a Minecraft Y veis Minecraft y demás Veis a youtubers Que juegan a Minecraft, todos empezamos igual Todos empezamos, pues, como os he dicho yo Picar, picar y picar A conseguir materiales Y, y nada más Y hasta que entonces, hasta que Luego saldré a dar un, una vuelta A ver si encuentro algo más Porque como comenté en el episodio No he mirado el mapa en absoluto ¿Vale? No he mirado el mapa en absoluto Lo que voy a hacerme, eso sí Y desde, desde ya Voy a coger esto Voy a coger Esto Esto, esto. voy a meter aquí aunque yo creo que... Bueno, da igual. Eh, voy a hacerme. Voy a hacerme. Voy a hacerme. ¿Qué voy a hacerme? ¿Qué voy a hacerme? Pues yo creo que voy a hacerme... Pues, pues sí, voy a hacerme. He, he, he oído... No me voy creer. Lo habéis oído vosotros, creo que hay un un ender a... rondando por al lado mío Y tengo miedo de que me haya vuelto y esté detrás, porque es que lo he oído Vale, no Menos mal, que susto me haya metido <risa> En serio Vamos a ver, por lo menos ya tengo algo de escudo, ¿sabes? Porque si no, madre mía Si no, si no tengo escudo Bueno, pues nada, vamos a seguir os lo digo en serio. He notado cómo se ha transportar un ende. Pero bueno, da igual. Si no está, no está. Pero si estáis atentos lo vais a ver. Yo creo que esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger piedra. Porque sí. Sí. Sí. sí yo creo que ya que voy a hacer este mi. Casa provisional, pues de buena forma, vale. Eh, voy a poner piedra de esta, a hacer. Eh, mientras tanto, pues, pues voy a joder, se ha vuelto loco. Mientras tanto voy a seguir, voy a seguir picando, vale. Y ahora, en un segundín, volvemos. Bueno chicos, ya estoy de vuelta, ¿vale? He tardado un... bueno, 10 minutillos o algo así. No he hecho gran cosa, ¿vale? He puesto un par de puertas y he puesto un par de antorchas. He picado un poco más para allá. y Me he hecho un pico de hierro. He puesto esta piedra, que la voy a poner ahora mismo. ¿Dónde está las aquí? Ah, bueno, ahora mismo en el suelo, ¿vale? Donde hay arena. Voy a quitar la arena. ¿Vale? Y voy a poner la piedra pues que hay de origen. Y ahora cojo y está en el 7. No, en el 6. Me he equivocado. Aquí. La pongo ahí. Eh, eh, eh. Ahí ya. ¡No! Wow, ya he perdido con el cabo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, este vídeo... Espero que esté mañana por la mañana Eso de las 8 de la mañana Este ya subido al canal, ¿vale? Espero No lo sé porque todo depende de lo que tarde el. Joder, otra vez Lo que tarde el programa de grabación que tengo Que es una mierda Como dije, es el cantas estudio, el 8 Pero hasta que no Joder, joder Joder Pero hasta que no me saldrá, no me saldrá. Hasta que no compre un ordenador nuevo no cambiaré al programa, ¿vale? Así de sencillo. Aparte porque este ordenador no me permite tener ese ese programa. Ya lo intenté y me daba como error de programa. Porque tiene... este ordenador, ya comenté, tiene muchos años. Pero muchos, mucho, mucho, muchos, muchos, muchos, muchos. Mucho. Y está jodido totalmente, está destrozado. Así que eso, y. Yo creo que. A ver si encuentro algo, porque es que estoy picando, picando y picando y picando, pero no, no. O sea, que. No me sale ni. Aunque. Eh, a un flap. Por dos, tres. Madre mía, va súper lento, chaval. ¿En qué base estoy? Estoy en la... Joder, en el 51 Claro, por eso no Perdón, me he equivocado ¿Eh? Ah, vale <ríe> He hecho una capturas de pantalla <ríe> Soy tonto del culo Ay, Dios mío A ver Un momentín que es que... Ahora, que se me caen los cascos Y... Nada, a ver... Pues estoy en la esta. Vamos a hacer una bajada improvisada. Tal que aquí así. A ver si consigo llegar a hierro o algo así. Bueno, chicos. Eh, para no que nos comáis todo este rollo, ¿vale? Eh. En un rato vuelvo a conectar con vosotros Hasta luego Vale chicos, ya estoy aquí eh, Ya he encontrado algo He encontrado algo de hierro Así que Como os he dicho, cuando encontrase algo Iba a contactar con vosotros Encontré hierro, pues así va a ser Aunque ahora sabes lo que me, lo que me haría falta Que dejase salir tanto hierro Y me saliese carbón Porque estoy escaso pero escaso, escaso, así que me va a tocar hacer carbón vegetal. Ah, mira, hablando, cuando antes hablo, antes aparece. Voy allá arriba. No está mal. A ver, a ver cuántos he cogido, pero por lo menos... Uh. Vale. Vamos a coger todo, vamos a aplicar aquí, aquí, aquí, aquí, ahí seguimos a ver, aunque, ah, no, no tengo que cagar. Eh. digo, ya me puedo hacer, pero no, <risa> no puedo hacerme nada, digo, ya me puedo hacer, pero me he equivocado, no, no, no, no, abajo no, ahí, así que, pues aquí seguimos. Picando como putos negros. Como, perdón, no quiero ser racista, no quiero ser racista ¿vale? Pero estoy picando que eh, vamos. Nunca he picado tanto, ¿eh? En un juego. Y mira que yo jugando tiempo al Minecraft, pero hoy oh, no. Uf. No. Vale, vale. Pero... Anda todo. Toma... Ah, que estoy yendo el agua Pues muy bien, oye Va, después No, va a ser que no eh. Va a ser que al agua no voy a ir así Que voy a tirar para allá Porque no quiero En absoluto quiero No puede ser que me aparezca ahora todo piedra, en serio. Todo arena, no me lo puedo creer. Ay, Dios mío. Yo lo pongo mal. Parezco tonto. Toto, no, o sea, tontísimo. Ja, Ay, Dios mío. Muy bien, Jorge. Muy bien, ser Jorge. Lo has clavado. Ja, la madre que me parió. Venga, sí. ¿Ves, ser Jorge? Es que. Es, es, tío, ser Jorge está gilipollas. O sea, así os lo digo. Estoy gilipollas. O sea, vamos a ver. No sé poner. Una mierda de piedra sin que se me suba arriba. Aparte, porque el agazo que me está pegando. A ver, venga, bien, joder, madre, amor, hermoso. Estoy en medio del mar, eh o sea, literalmente estoy en medio del mar. O sea, tú la picas para arriba y sales al mar. Eso no va a suceder, no va a suceder chicos, no os preocupéis que no va a suceder vamos a seguir picando y ahora vuelvo, un segundo chicos, hasta luego bueno chicos ya estoy de vuelta, eh, como ya llevo 20 minutos y he mierda, no he hecho una mierda eh, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, voy a hacer una mesa de crafteo, vale voy a una mesa de crafteo la voy a poner aquí, ubicar aquí, y la voy a poner Ah, os explico por qué he puesto ahí la antorcha, ¿vale? Hace así Voy a coger esto y esto No, falta otro palo No, vale Voy a coger esto, voy a hacer Así Vale Ahora bien, os explico eh, Lo que voy a hacer va a ser como Estoy en un bioma. idioma de. De nada. ¿Tengo hierro? Ay, qué pena. Vale. Ahora me va más o menos bien. Me va rapidito. No quiero hablar muy alto porque mejor me llevo el chasco. Una araña. ¿Una araña dónde? Estoy viendo arañas por todos lados. El esqueleto En serio. Vamos a hacernos. Esto lo voy a meter aquí. Voy a Como os dije en visores anteriores ¿Vale? Toda esta piedra Toda, toda esta piedra que veis aquí ¿Vale? Va a ser para hacer la casa Toda, ¿eh? Esto voy a poner aquí Esto lo voy a meter aquí Vale, pues ahora bien, vamos a ir a ver si consigo hacerlo antes de que me anochezca, porque ya está Estoy haciendo ya. Vale, eh, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a hacer, esto. Voy a hacer otro, otro, otro. Y que se me ha quedado pillado Vale, ahora, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí Vamos a coger Si sí, consigo Vale, ya ves Cuanto antes hablo, antes la cago Vale Coge por aquí Coge por aquí. Vale, pues cagada. Vamos a ver. A ver, ¿estás tonto? Quiero coger el agua? Ahí. Ahí. A ver, pero ¿qué pasa? Ahora vuelvo porque no sé qué pasa. Un bueno, chicos. Ya estoy aquí, lo siento por la taranza. A ver. Eh, uy, me he equivocado. Logros, anda que no he conseguido esos logros veces. Que lo que estaba haciendo y ya lo estáis viendo. Y me ha matado antes un esqueleto porque le dejo un momento para, para hacer una cosa. y <risa> el esqueleto me ha matado, ¿vale? Y cuando he vuelto otra vez al ordenador, ya estaba muerto. coña bueno, fallecido por un arquero. Ah, toma. Bueno, da igual. Lo voy a hacer en lo siguiente. Voy. A, ah, a, ah, a. Ah. Yo creo que hasta ahí sí llega, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí. Y yo creo que puedo poner uno más. Vale. Pues lo que voy a hacer Y va a ser el último que haga hoy Porque ya llevo 25 minutos Y bueno Es tarde y mañana tengo que bajar Por desgracia eh, Lo que voy a hacer Es Bajar abajo Bajar abajo ¿Me has oído? Hostia. Bajar abajo Bajar abajo otra vez, va. Uf. Mira, que es la que va me va. Bajar abajo. Tú mira para allá. Ahí, y baja para abajo. Ya está. Joder, joder. He perdido zanahorias. Bueno, da igual. Bajar abajo, coger. Pff, 22 y muchas son. Y muchas son, pero bueno. Se está volviendo loco. Se está volviendo loco y me estoy volviendo loco yo. Vale. Lo que voy a hacer es... Rápido y corriendo. Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Porque tengo que cenar y esas cosas. Vale. Acabo de joder una plantación. ¿Ves? <ríe> eh... Vale, coger las semillitas que cogí en el anterior episodio Y rápido voy a... Si lo consigo Super mal, los últimos minutos super lagueado eh, A ver... Que mal me va, tío Pero es que es al moverlo Porque andar me va súper bien Tengo que cambiar de ya Porque si no Vaya caos Y nada chicos, eh, espero que cuando termine esto cortaré, que os haya gustado este vídeo, ya sabéis que siempre os agradece que deis like y que os suscribáis. Eso ayudará mucho a la continuación de la serie. Y bueno chicos, hasta otra, adiós.